Estamos de celebración en la taberna porque al fin ha llegado ese parche de nerfeo para las cartas más tochas de este último parche. Ya sabéis que salió a mediados de febrero ese miniset con la localización del cabello de la muerte, entre otras cartas. Y bueno, el meta estaba descontrolado, parecía que todo el mundo jugaba lo mismo, se notaba qué cartas estaban fuertes y qué mazos tenían mucha popularidad. Entonces, Blizzard ha metido ahí mano. Ha metido el nerfeo, han tardado como 15 días, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, así que ya se han ajustado esas cartas, ya tenemos una redefinición de lo que viene siendo el meta, poco a poco nos vamos adaptando a esas nuevas cartas y vamos a ver qué tal pinta la temporada de marzo, pero tiene buena pinta tal y como está el juego ahora. Revisando qué tal se han quedado esas clases después de los ajustes, al menos para la temporada de marzo, nuestra opinión es que el mago va a seguir estando fuerte. Mientras te bendiga el RNG, tienes tus posibilidades de ganar bastante, bastante solventemente las partidas. Entonces, teniendo esos hechizos de gran coste que te permiten jugar muchísimas cartas o intercambiando los valores de maná, descubriendo nuevas cartas... O sea, es un mazo que tiene muchos recursos que te permite limpiar muy bien la mesa y por lo menos a nosotros nos está gustando demasiado. Lo siguiente sobre todo es el mazo de Decap que utiliza la localización... Bueno. Prácticamente todo lo estaban usando porque estaba muy rota esa carta. Pero ahora que le han subido un punto el coste de maná. El ajuste este ha venido muy bien. El de K parece que ha perdido popularidad o al menos nos hemos cruzado con pocos. Y más o menos si te enfrentas contra él es bastante más controlable a la hora de poder gestionar la aparición de la localización. Y ese bicharraco 4-5 que transformaba del resto de no muertos. Entonces parece que ya no va a estar tan potente. Pero no pensamos que eso le tenga que hacer perder fuerza. Es obvio que antes estaba rotísimo, pero ahora va a estar decente. Entonces, si queréis que os ha gustado ese mazo que teníais antes, lo podéis seguir usando simplemente teniendo en cuenta ese pequeño ajuste. Ahora para nosotros viene el nerfeo que ha sido clave para el parche. El hecho de que suban el coste de pana del NOL le afecta muchísimo al shaman evolucionar, que era para nosotros el mazo más frustrante contra el que te podías enfrentar. simplemente por el hecho de que a turno 4, a turno 5, te podía meter algo de coste 10 en mesa que era una barbaridad. O sea, la capacidad que te daba eso de tener en turno 5, por ejemplo, un Tadius que era posible llegar a sacarlo. Era horroroso porque en turno 6 te llenaba la mesa con todos los bicharracos grandes. Gracias a ese cambio, el evolucionar ya no te da criaturas de coste 10. Entonces, entonces, eso nos libra de... Este mazo de chamán evolucionar. Ahora le costará más llegar a ese punto donde tiene las criaturas grandes y puede hacerlas evolucionar. Y no pensamos que eso vaya a apartarlo del meta, pero sí que le va a costar y va a hacer que ese mazo sea un mazo mucho más lento. Luego, las otras dos cartas que han ajustado, ya sea la de pícaro o la de brujo, al menos por nuestra experiencia, era tal la popularidad de los otros mazos que no hemos llegado a ver ningún otro mazo que utilizara estas dos cartas. O sea, no nos ha parecido ningún rogue que utilice esa carta ni ningún brujo que utilice esa otra carta. Entonces, estos ajustes, a pesar de que están catalogados como nerfeos, habría que ver qué tal encajan ahora en el meta, ya que van a perder popularidad los otros tres o cuatro mazos que hemos comentado antes. Habría que ver cómo se ajusta todo y qué tal está. Si se puede probar estas dos cartas y jugarlas, pues... Ya vendremos por aquí por la taberna y lo comentaremos con vosotros. De todas formas, este ha sido el resumen de este parche de ajuste para la temporada de marzo y en adelante. Recordad que más o menos por abril ya tenemos el anuncio de la nueva expansión. Así que id haciendo oro si es que no tenéis ya. Porque vais a necesitar comprar muchos sobres de la nueva expansión. Dicho esto... Esperamos que tengáis una temporada de marzo estupenda, que consigáis vuestros objetivos y con esto nos despedimos hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.